acostado todo, mi esposo, mi hijo la esposa de, de mi hijo y entonces entraron dos tipos como a las 1 y 50 de la mañana y entraron como si estaban impuestos a entrar allá a la casa y abrieron la puerta del frente y se le llevaron el motor y al hijo mío un fénix rojo acabado de, de sacar de la agencia y me llevaron un celular que yo tenía cargando arriba de la mesa también ¿Cuánto y, fue eso, en el sector Guzmán, segunda etapa wow. ¿Cómo se percataron ustedes del grupo? Bueno, nosotros nos quedamos notizados porque y además el tipo entró sin, sin sin nada, entró así como si era de la familia, porque uno no pensaba que era que lo estaban atracando hasta que la persona no estaba, estaban adentro y no estaba con. Cuando entraron entonces a la casa que le dieron. Ellos? No, que le dieron al esposo mío, porque como estaba sonando la, la puerta, porque había una perrita que no lo tenían. Entonces, eh, cuando el esposo mío prendió el bombillo, que le dijo, dígame, ¿qué te buscan aquí? Le dijo, echa para allá, no, no, no se muevan. Y entonces el esposo mío no hallaba qué hacer, cuando, porque cuando Jay prendió el bombillo, Jay motor estaba por mitad ya de la puerta, que ya el otro lo estaba jalando. ¿Qué tenían ellos? O sea, lo amenazaron? No, realmente nosotros no vimos que tenían armas, sí, solamente se estaban como agarrando y, y ya el otro estaba, entonces, el, el esposo mío indefenso y a esa hora de la mañana. Uno pensaba que era otra cosa y ya el motor ya lo tenían afuera. ¿Ustedes estaban acostados durmiendo? ¿no? Ajá, entonces la perrita que nosotros tengamos estaba vacía en el frente, ladrando mucho y ladrando mucho. Y cuando uno fue a ver qué era, que oyó la puerta, como que sonó, ya el motor lo tenían por mitad ya sacándolo. ¿Qué le, qué le dijeron ellos cuando se lo llevaban entonces? No, como solamente, regresaron. ajá, que, que al esposo mío le dieron un empujón y le dijeron que echara para allá y que no, no hiciera ningún intento. ¿Pero la puerta no tenía seguridad? No, solamente un petillo, solamente tenía. Entonces el, el hijo mío le había dejado la llave, el motor, porque como él sale temprano a trabajar, y ahí entonces porque fue como si hubiera sido mandado, que lo habían mandado así, porque... ¿No tiene algún tipo de sospecha ustedes de alguien que pueda... Bueno, uno sospecha, pero usted sabe que uno no puede estar dando declaración y además el tipo no tenía ni máscara ni nada. O sea, si usted lo logra identificar, no ¿sabe? Bueno, bien. puede ser, pero como era de noche, uno ahí fue rápido, uno casi no no logra verlo bien.